Venga, vamos con otro vídeo medio cortito, de 8 o 10 minutos Venga, vamos a ver eh, Problemón que nos encontramos todos los corredores, yo me lo encuentro este problema cada día, cada día me lo encuentro conmigo mismo, conmigo mismo soy el primero que sufro esto que sufro, lo que habéis visto en el... ¡ay! Ah, se me está despegando no, no, todavía no eh... ...que sufro eh, el tema de la motivación... problemón que tenemos todos... ...la motivación para salir a entrenar... ...ya no digo la motivación para salir a hacer una carrera... ...esa ya es como... ...bueno, primero hay que conseguir salir a entrenar... ...antes de apuntarse a una carrera... ...entiendes, entonces... Ese ...es el primer problemón... ...entonces, soluciones... ...no hay una solución maestra que valga para todo el mundo... ...pero sí que voy a decir, por ejemplo... ...si a ti te entra perrera... ...de coger el coche... ...¿vale? ...de coger el coche para ir a entrenar a un sitio cámbialo y sal desde casa aunque el camino sea más malo no sea tan ideal, cámbialo si tú te pasa como yo a mí me pasa mí muchas veces que yo para salir desde casa me entra más perrera en cambio si yo cojo el coche y voy a tal cosa y aprovecho, como ahora que vengo por las mañanas aprovecho el viaje entreno sin problema, yo ya sé que llevo mis cosas, mis bártulos en el coche cojo lo que necesito de ese día y yo ya sé que no fallo Hago pum, pum, pum, de aquí a aquí, de aquí a aquí, entreno de aquí a aquí, brum, a casa, pum, pum, todo ordenado. Y lo hago bien, no hay problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo ya esa rutina. Entonces, lo primero es tener una rutina. Ya digo, si sales de casa, pues de casa. Que ves que desde casa te entra mucha perrera porque el sitio es muy malo, porque no te... Pues coge el coche y vete cada día, aunque sea 10 minutos de coche, pero aléjate al punto que tú veas que un sitio guapo que te guste para entrenar. Esa sería la primera, el lugar... Ya hablaremos un día de cómo buscar rutas con el Google Maps sobre donde uno vive para encontrar, digamos, un poco truquetes de cómo buscar dónde podría uno entrenar mirándolo por satélite, ¿vale? Un poquito ideas, ¿vale? ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Segundo tema, si por ejemplo estás bajo de energía no vas a tener ninguna gana de entrenar porque estás bajo, el cuerpo se autoprotege. si tú estás bajo de energía, el cuerpo no va a querer entrenar no te va a llamar el decir venga, voy a entrenar, no vas a estar animado entonces lo primero que tienes que corregir es eso o tienes que desayunar algo. Si no has desayunado, si vas muy en, en vacío, de poca, can, poca energía, desayunar lo suficiente. Otra manera, por ejemplo, es tomarte una cápsula de cafeína. Es así de drástico, pero a veces si estás muy demolido, muy con sueño, muy tal, muy hecho polvo, una cápsula de cafeína soluciona. Soluciona. Es un método un poco drástico, pero funciona. Decir, hostia, estoy con un poco adormilado, vaya mierda, porque he madrugado, porque tal... Estoy un poco tal, pues oye, una cápsula de cafeína tampoco es demasiado y, y el cuerpo lo despiertas un poco, esa sería otra solución No para usarla como norma, pero sí que para casos un poco de decir Hostia, es que hoy como no me metas algo, estoy hecho polvo y no tengo ninguna ganas Pues eso, otra solución que sería similar a la cápsula de cafeína eh, Sería tomarte un gel, medio gel por ejemplo Coges un gel que tenga cafeína puede poder ser que tú sepas que te va bien, que te sienta bien y te tomas medio gel. En casa, eh, digo, en casa, antes de salir a entrenar, y no tengo ganas. Bueno, tú tomate medio gel, verás cómo te entra. Yo, por ejemplo, para las pesas, tú a lo mejor decís, hostia, tengo una sesión de pesa y hostia, estoy hecho polvo. Pues oye, medio gel, Buah, te hace maravillas para que te entren ganas de entrenar a las pesas, por ejemplo, al ¿vale? culturismo. Pues lo mismo en correr. Tú tomas medio gel y eso te hace una subidilla de azúcar más el poquito de la cafeína y hace que cambie todo y hostia, ya tienes otras ganas, otra, gana, otra, otra... ¿Eh? otro espíritu eso sería otra manera otra cosa muy importante, esta sí que ya sería para todo el mundo, ya no es eso, es tener un plan escrito, el plan más malo como digo es mejor que ningún plan eh, un plan escrito, tú tienes que tener una cosa escrita, que tú tengas algo que desobedecer cuando no vas a entrenar, porque si yo no tengo ningún plan escrito yo lo tengo todo, digamos, ordenado lo que tengo que sacar a la semana, lo que tengo que entrenar cada día, puedo hacer variaciones de un kilómetro más, un kilómetro menos, variarme un poco la intensidad de una sesión, pero yo tengo todo ya pensado lo que tengo que hacer en toda la semana si no, no te obligas, tú tienes que decir esta semana me tiene que salir tanto en nivel tantos kilómetros, y si puede ser tantas sesiones, más o menos, esta fuerte esta floja, un poquito en orden tienes que tenerlo pensado, si no tienes pensado tú no desobedeces nada cuando tú dejas de entrenar tú imagínate que yo no tengo ningún plan hoy vengo a entrenar bueno, pues si entreno bien y si no, da igual ¿para qué voy a entrenar? si da lo mismo, no estoy desobedeciendo nada no estoy rompiendo ningún plan, porque como no lo he creado no he creado el plan no hay nada que romper, no estoy desobedeciendo ninguna orden, en pocas palabras ahora, si tú tienes un plan y luego lo bueno es cuando lo empiezas a respetar y lo empiezas a cumplir, ya coges la, la rutina coger la rutina, esa es la clave, coger una rutina de entreno, y yo tú ya semana tras semana, a lo mejor un día no puedes, se te lía la cosa y no puedes, pues bueno, pues no pasa nada pero tú ya tienes esa costumbre es como, como ir a natación como ir al colegio, como ir a trabajar, como ir a todas las cosas, necesitas tu rutina y tu costumbre, cuando te acostumbras a eso, se hace duro pero lo haces, porque ya lo tienes asumido entonces, hay que asumir que tienes que ir a entrenar ya está, eh, ya digo no tenerlo escrito, proponerte un plan de decir, hoy tengo que hacer tantos kilómetros a la semana y si puede ser, ordenarte eso eh, lunes tanto, descanso pues martes entreno tanto miércoles pues descanso, jueves entreno tanto viernes entreno tanto, eh, sábado descanso domingo hago esto aunque luego lo cambies un poco por error o sea, por error por porque no, se te, ha, no te ha ido bien, has tenido problemas aunque lo cambies un poco eh, lo vas a cambiar ya poca cosa, al menos eh, tú imagínate que decías, tengo que hacer 70 semanales. Bueno, a lo mejor te salen 50, pero te salen 50. Pero buenos son, ¿me entendéis? Si no, es que no te van a salir ni, ni 30, ¿sabes? Si no hay plan. Quiero decir eso. Eh, bueno, ya digo, yo lo veo así, hay que eh, hacerse sus pequeños trucos. Tenerlo escrito en la nevera o en donde sea, un cuadrante, escrito incluso, ya digo, a, a lápiz, cuadrado y con boli, hacerte como un calendario de entreno y saber lo que tienes que entrenar. Porque si no, no, no estamos desobedeciendo nada. Y al no desobedecer, somos muy, muy a la, nuestro albedrío las personas. No, no nos obligamos a nada si no tenemos algo escrito, algo como obligación. entendéis? Pues ya está, eh, es eso. Y luego la música, ponemos música... Poner música en casa, si os falla mucha alguna cosa que va bien, por ejemplo, dices estoy ganado, te coges en, en casa, te pones eh, un equipo de música, algo que tengas un poco que suene bien, no una radio mala, eh, una cosa que suene un poco bien, ponte música de la tuya, de la que te guste, erro, eh, heavy, me gusta trans, eh, lo que te guste, métele caña y verás cómo cambia la cosa. Tú te pones ahí en la cocina, ponte ahí un, un radio casión, que sea de aquello y dale caña a alguna canción que a ti te guste y verás cómo cambia. El cerebro despierta y dice, hostia, qué guapo, y ya te animas. Pero eh, la música es, es casi el mejor doping. Es casi el mejor doping porque es el, el más sano. Porque no tenías que tomar nada. Es de lo mejorcito. Venga, lo dejamos aquí. Que me voy corriendo. Hasta luego. Deu.